La Asamblea Municipal décimo Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución se desarrolló en Niquero en el marco del aniversario 63 de la organización de masas más numerosa del país creada por el líder histórico Fidel Castro Ruz para defender a la joven revolución cubana desde los barrios. La vigilancia revolucionaria, el enfrentamiento al delito, el trabajo con los jóvenes, la política de cuadros, la labor comunitaria, así como los retos y desafíos de los cederistas niquereños en los últimos cinco años, estuvieron en el centro del debate de los 80 delegados que participaron en la Asamblea. Sí es verdad que todavía nos falta trabajar más, porque tenemos que lograr esa cohesión en el barrio, porque tenemos que lograr esa motivación que decía Adrián, que todavía nos falta. Pero ¿cómo la logramos? Precisamente, tanto con el barrio, y con los jóvenes si sí hay que seguir trabajando en el barrio. Un municipio donde los seres integrantes de esta organización son jóvenes, o sea que aquí en nuestra juventud da el paso al frente, a la muestra de, de desempeño, de organización, de entrega. Se han rescatado muchas de las acciones que los comités de defensa de la revolución eh, hay que combatir y hay que... Protagonizar, si hay que decir, aquí se señalaban algunas cuestiones en las cuales todavía hay fisuras y que nosotros tenemos que seguir trabajando. El propio proceso de denuncia para seguir haciendo el trabajo preventivo que le toca a los comités de defensa de la revolución. El papel protagónico que tiene esta organización dentro del grupo de trabajo comunitario. En la cita fueron reconocidos los organismos locales que apoyan el trabajo de la organización en el territorio y el programa radial en el barrio con más de 20 años al aire. La Asamblea X Congreso de los CDR eligió la nueva dirección municipal de la organización, ratificando a Adrián González Herrera como coordinador de los comités de defensa de la revolución en Niquero. Asimismo, fueron elegidos los delegados a la Asamblea Provincial que se desarrollará en la capital granmense en el próximo mes de junio. Madeleine, Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.